Bueno, nada, estamos acá con Kevin Mateo Celani, mi profesor de Educación Física. Gustazo. Eh, nada, gracias por venir primero. Un placer. Eh, bueno, nada, les contaba eh, off the record que bueno yo empecé a entrenar en el 2021. Eh, Septiembre del 2021. Septiembre eh, ¿Te acordás absolutamente de todos? ¿Cuándo empezaron? Cuando... y no, no creo que de todos, pero los que tuvieron constancia sí o sí del nombre y eso sí o sí, no se me escapa casi nadie. Digo casi por las dudas me, me cubro. O sea, ¿qué es ENTREC y cómo arranca? Bueno, ENTREC arrancó el 19 de febrero de 2019, cuatro años, ya van. Eh, arrancó siendo un grupo de entrenamiento de ocho personas que tenían ganas de moverse y me dijeron che, qué contra enanos. Yo seguía estudiando, estaba recién en mi cuarto año del profesorado de Educación Física con los conocimientos que tenía, un poquito leyendo extra, me mandé. Arrancó siendo un grupo de. de como de recreación y entrenamiento. Y hoy por hoy lo que cree. lo que queremos lograr con Entrec es un grupo donde la gente llega a distenderse, a alejarse un poco del, del laburo, de la facultad, de los problemas, y que tenga una hora al día. Y si no, mete dos turnos seguidos también. Eh, para olvidarse de todos esos temas que, que tenemos todo el día más en la ciudad, que es un caos eh, y por una hora dedicarle al cuerpo, a la salud y mejorar un poquito la calidad de vida. ¿Cómo fue ese paso de los ocho amigos que te pidieron, nada, queremos que nos entrenes a de repente abrir un poco más el abanico y decir, che no, que venga cualquiera, se pueden anotar, voy a laburar de esto? Yo creo que no me di cuenta que estaba creando un emprendimiento en su momento Primero que dar clase, y siempre lo digo, me, me copa mucho, eh, más allá de, de que uno quizá en cuatro años y decís, bueno, te vas hartando, me encanta dar clase, no, no lo dejaría de hacer nunca. ¿Habías dado clase antes? Sí, trabajé, lo hablamos en, en, el último, en la última entrevista, trabajé cuatro años antes en un colegio, una vida totalmente distinta porque estás con, con chicos de chicos, de primaria, algunos de secundaria, de jardín. Claro, son otras edades, digamos. Otra edad, otro sí. manejo de grupo, otras intenciones por parte del grupo que tenés, eh, vienen con una idea fija y vos tenés que saciar al menos esa necesidad. Pero dentro del ambiente de la plaza, nosotros damos plaza en la plaza Rubén Darío, damos en la plaza Rubén Darío, que es en libertador entre Agüero y Austria, al menos fue la sede donde arrancamos, en Recoleta. Y la gente va pasando, quizás alguien se suma caminando, le vio que le divertían los colores de, de la clase, nos escuchó una risa o algo que le divirtió, preguntó, vienen a probar una clase, que siempre es, es gratis, eh, y se fueron sumando un par de personas a ese grupo de ocho. Eh, ¿Cómo es una clase típica de entrec? Eh, Está buena la pregunta. Eh, bueno, son todas distintas, ¿no? Parte de lo que queremos es que el que venga a entrenar con nosotros sea una sorpresa que te toca. Eh, que parece un chiste, pues sí, bueno, voy a entrenar, pero... Está bueno saber qué vas a entrenar que sea distinto. No es un gimnasio, una rutina que es un papel. Y, y todos los tiempos, todos los días que venís sabés que te va a tocar eso. E intentamos que las dinámicas, dinámicas le llamamos a la forma en que se distribuye una clase, sean todas distintas. Eh, y como es una clase típica, una entrada en calor de 10-12 minutos máximo. Eh, un bloque principal que dura 20, 25, 30 minutos. Y una parte de running opcional, que por suerte tenemos un lindo grupo que se suma a correr, a veces más, a veces menos, pero y una elongación final de 5 de minutos. O sea, A mí me pasó, el otro día hice fútbol y en el medio del entrenamiento, bueno, hoy vamos a hacer partidos. Me pasó, hicimos una especie de triangular, mixto, muy divertido. Qué espectacular. Eh, ¿Cómo armaste tu equipo de profesores de educación física? Bueno, eh, acá tengo censuradas un par de palabras, así que nada, por la duda dije, eh, profesor de educación física, ¿la dije bien? Eh, está excelente, está excelente. <risa> eh, bueno, hasta 2022 eh, el emprendimiento lo llevé solo. Eh, no había otros profesores dando clase conmigo. Pero solo en la Plaza Rubén Darío, no estabas también en Belgrano o en la sede que estás Exactamente, ahora. Exactamente, no. Perfecto. Eh, hasta 2022, inicio de 2022, estaba solo. Eh, y dando una clase a la mañana me acuerdo, perfecto, un alumno, y le mandamos saludos a, a Martín Castro de Paso, me recomendó y me dijo, ¿por qué no sumás a, a Valentín? me dice. Valentín es un ex alumno, eh, primero fue alumno en TREC y a la par estaba siendo el profesor de Educación Física. Bueno, dale, vamos a probar. Y arrancó, me acuerdo, viniendo martes y jueves a la tarde y a las dos semanas ya le dije, venite los cuatro días. Eh, pero cómo elegimos el staff creo que un poco también la gente va llegando o los que recomiendan para que arranquen a, a trabajar con nosotros es por la calidad de persona que, que, que buscamos que se sume es decir, eh, más allá de cómo das clases, cuánto estudiaste cuánto sabes de fisiología, anatomía, no sé, de lo que sea nos importa cómo llegas a la gente eh, es decir Puede ser un profesor del carajo, perdón la palabra, pero. Sí, vale, vale, vale, palabras. Eh, vale. Pero si no tenés llegada a la gente o no sabés comunicarle lo que queremos, no, no nos interesa. Eh, creo que la calidad humana es lo que hace la diferencia de, de nuestro staff con la gente que viene. ¿Y actualmente cuántos, eh, cuántos profes forman parte del staff? O en general el equipo, porque me imagino que también tenés gente que no ejerce como profesora o profesor que también hacen no sé, redes sociales o sí, en sí. comunicación, eh, que te dan una mano también o no. Hoy ¿Cómo somos es el equipo entero, digamos. Hoy somos, eh, sin contarme a mí, somos tres profesores que dan funcional, Valentín, Martín y Luca, y un profesor que da fútbol, que es Nico, Nico, que se encarga solamente él de la actividad de fútbol, solo. Por fuera está Cami, que se encarga de las redes sociales, es la community manager de, de la página de Instagram, por ahora es la única que funciona. Eh, y por ahora también en Palermo tenemos a Santi, que se encarga solamente él de la clase de, de Palermo, que son los lunes y jueves. Perfecto. ¿Cuántos alumnos? también bien que le diga alumnos o.? Perfecto, son alumnos. son, alum... no son clientes. ¿Cuántos alumnos más o menos eh, tenés hoy en Entrec? Tienen, hoy, perdón. Hoy en Entrec, contando la sede de Palermo y Recoleta. Contando fútbol y funcional, seremos aproximadamente 250 alumnos, más o menos. Perfecto. Y más o menos, este, de cada alumno, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de abandono hacen esas métricas o no? Sí, hacemos. Lamentablemente involucra mucho a la decisión de dejar o no el clima hacer una actividad al aire libre... Claro, en invierno te baja a la mitad. Eh, no a la mitad, por suerte hay gente que no le cambia tanto es ponerse un buzo y un abrigo y salir, pero es verdad que desmotiva un poquito más eh, el, el momento del año. Después, otro momento difícil es diciembre, enero y febrero, que son los meses que la gente que quizás no es de capital o es del interior, hay muchos estudiantes de, del interior que cuando termina de rendir sus finales se vuelve para, para sus ciudades, para sus pueblos. Entonces, varía mucho el tema de deserción. Eh, afortunadamente, te diría que un, la deserción es de un 20% mes a mes. Pero dentro de esa deserción hay un aumento de gente que se suma también. Que, que decidió venir a una clase y le gustó y, y ya se sumó. Así que se equilibra un poco la, la pérdida de gente, por decirle pérdida, pero no la gente que decide dejar por un tiempito el grupo de entrenamiento y la gente que quiere arrancar de nuevo qué onda entrenar en una plaza yo creo que te lo pregunté en la entrevista un cambio rotundo de vida sí este creo que te lo pregunté en la entrevista aclaro que yo a kevin ya lo entrevisté con el otro formato con el formato en, en blanco y negro eh... claro estamos a color Estamos a color. Tremendo. Vamos a ver si estamos a color. Después vamos a ver cómo lo editamos, cómo queda mejor. Pero... Eh, ¿Qué onda eso de, de una plaza, un espacio público donde tenés que meter por ahí 60 personas en un turno? Yo he estado en un grupo de... que hemos sido creo que 37-40. Sí, has estado en he uno de 60 también. En uno de 60 también. ¿no? Y no te has dado cuenta. Y, claro, porque por ahí me iba a fútbol. y, Pero ¿qué, qué onda eso de... de bueno, listo, llego a la plaza, eh, pongo conitos, eh, sí. tengo que hacer... Primero, como un laburo de, pará, este conito marca un territorio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona toda esa parte? Eh, bueno, primero que la plaza es un espacio público. Es decir que si mañana vos querés dejar emprender y ponerte en, en pretech eh, lo puedes hacer. Es decir, si vas a la plaza y pones tus conos, lo puedes hacer. A lo que voy con esto es que se comparte el espacio. Si bien cada uno tiene un espacio no le vamos a decir propio, pero que sabe que lo usa a diario y se respeta entre los que están en esa zona, si un día viene alguien nuevo y se pone lo va a usar también. ¿no? Te la tenés que bancar digamos, absolutamente, sí. es un espacio público y lo mismo también la gente que decidió a la tarde a tomar mate y se sentó con su pareja con sus amigos, con sus amigas y... ¿Te pasa que de repente alguien se sienta donde vos ponías el cono y decís che loco, tengo que correr a esta persona sí eh, obvio eh, ¿sí? ¿Te ha sí, pasado? Sí, sí, sí, sí. Es una situación incómoda que te tenés que bancar la que venga porque hay veces que viene sí, obvio, ya me corro y hay veces que viene el sermón con el espacio público con que también es mío y tiene razón, que, así que nada, creo que un poco de de carisma junto con, intentando convencer a la persona pero si no se puede, no se puede eh, son las menos, la verdad que vamos muy temprano a la plaza para que te des una idea la primera clase es a las seis y media nosotros llegamos a las 5 de la tarde. Nosotros llegamos una hora cinco y media. Cinco de la mañana. No, no, cinco y, la, la primera clase es 18.30 y llegamos a las 17 horas, ta, perfecto. Eh, una hora y media antes de cada clase para asegurarnos que ese espacio esté, pero nos ha pasado, no sé, eventos dentro de la plaza, eh, riego, eh, nos cercan el espacio porque el pasto no está bien. Claro, claro. Eh, o sea, fin de año, de año pasado tuvimos una festividad judía dentro de la pileta por una semana entera. Bueno, hay que adaptar. Es parte de, de los valores que yo también le pido a los profesores que trabajan con nosotros, que es que seamos proactivos y, y versátiles a la hora de solucionar un problema. Eh, que, que si vemos que hay una adversidad, solucionarla. Problema, solución. Eh, estamos en un espacio público y todo el tiempo va a pasar esto de que o, o alguien quiere tomar mate O alguien que se puso en nuestro lugar Y lo tenemos que solucionar Así que, sí Hay mucha, ¿cómo animos ahí? se ¿bien? Perfecto Se todo un momentito de esta Pero la la... Tranqui, la otra Un lujo La le quedan minutos Voy a aprovechar ahora que... Che, esto está muy bien ¿eh? ¿Viste? No, yo hago muy buenos mates Uruguayo <risa> eh, Mi viejo es uruguayo <risa> <risa> Te juro no sabía. Sí, bro. mi viejo es uruguayo ¿No viste? Que es un Tarugo, sí. está bueno Che, eh... ¿Hay competencia? O sea, yo cada vez que a mí me pasa que no sé si es porque ahora estoy viviendo en esta zona o porque siempre fue así, que cada vez veo más gente eh, haciendo lo que haces vos. Este, ¿hay, ¿Tenés mucha competencia o, o de siempre? ¿O es algo de ahora? ¿Cómo es eso? Digamos? Yo, mira, siempre pongo el mismo ejemplo. Pre-pandemia éramos, por la tarde te estoy hablando, por la mañana variaba, pero pre-pandemia éramos dos profesores en esa plaza. Dos profesores a la tarde como máximo alguno que aparecía en post pandemia serán ocho grupos de entrenamiento o sea cambió muchísimo el post pandemia has visto de repente a alguien que entrenaba con vos con otro profe o alguno de otro profe te ha caído a vos y se, esas cosas han pasado afortunadamente no? me, me ha pasado que algunos alumnos míos se pasaron con otro profesor sí o profesora eh, pero por suerte fueron las más los que estrenaron en otro lado y se pasaron con nosotros, así que... Y ahí con, tenés que, confianza con nosotros, profe, está todo bien... Con digamos. algunos hay muy buena reacción eh, charlamos, nos ponemos de acuerdo, es más, a veces compartimos un espacio o decidimos planificar una clase con un espacio que quizá está más alejado o vos has venido un día que nos toca hacer cuestas, que, que nos toca de otro lado, que tenemos que ir un plano inclinado, bueno, y ahí, che, voy a usar esto, bueno, dale, yo lo uso tal hora, y nos ponemos de acuerdo y... Y hay buena onda. Yo creo que es bastante importante para la convivencia en la plaza y en el espacio público, como decías vos. Eh, generar acuerdos de espacios. Y yo uso tal hora, vos hasta la otra. Porque si no, es imposible. ¿Te tomas un tiempo para ver de lo que empezó siendo en Trek y lo que es hoy? Que si de repente, che, loco, pará, wow Éramos ocho muñecos en el 2019 y ahora somos, no sé, 250. Te, te, da ese, te tomás ese espacio para reflexionar de que lograste ser un emprendedor, digamos, que lograste emprender algo y, no sé, tuviste éxito. Yo creo que el éxito es muy... Relativo. Relativo. creo que yo Independientemente de la cantidad de alumnos que tengas, eh, vos para vos el éxito puede ser otra cosa. Es, yo creo te iba a que, decir que para mí, claro, el éxito por ahí en emprender no es tan... Siempre digo lo mismo. La gente me pregunta, ¿tenés éxito? Y no sé si me vas a preguntar de la parte económica y no sé si <ríe> tuve tanto éxito ahora, yo creo que, que hice algo muy bueno que, que, que repercute en la vida de, y, y ayuda al ecosistema emprendedor, vos personalmente, ¿te tomás ese momento de decir che loco, pará, éramos ocho y por ahí ahora yo estoy ayudando a que 250 personas adquieran hábitos nuevos o entrenen o, o mejoren su salud en algún aspecto, ¿te tomás ese tiempo? Primero te respondo lo del éxito, que me parece piola que lo trajiste no creo que el éxito sea el número de personas, sino los comentarios en algún posteo o que se acercan y te dicen, no sé, vengo a Trek y me cambió el día. O no te explico lo que necesitaba esta hora de entrenamiento. Yo creo que el éxito está ahí, en, en haber logrado un espacio para que la gente venga y sepa que se va menos estresada o, o le cambió el día. Creo que está ahí la diferencia, ¿no? En, el número de gente va a cambiar todo el tiempo, quizás mañana volvamos a ser 8, pero... Creo que el éxito estuvo en, en, en lograr ese espacio que cuando arrancamos no, lo, no tenía ese propósito y hoy que lo tiene no, no lo quiero dejar. Es, para mí va por ahí. Con respecto a si me tomo el tiempo, a veces no, no, no tengo el tiempo de sentarme y decir che, ¿cómo va esto? Creo que todos los fines de año, cuando se hace un saldo y retazo de, de lo que fue el año, decís che, qué loco. O una fiesta de fin de año o un after. Y ves toda la gente que decidió un viernes a la noche ir a tu after o. Hace mucho que no metes un after, ¿eh? 13 de abril. 13 de abril. Aprovecho para <risas> promocionar. Chivo, tiramos un chivo. Chivo. Es que te voy a decir algo más, o sea, eh, sin, no con la idea de empezar a que nos tiremos flores, pero realmente. Eh, yo laburo con emprendedores. El emprendedor en general, el deporte para mí, sacando que seas vos o sea otro otro entrenamiento que el pibe vaya a crossfit ni idea yo creo que el entrenamiento para el es una parte importantísima en la persona en el cualquier emprendedor porque si vos no tenés un momento de descargar eh, no sé adrenalina o de, de salir a correr eh, como que el emprendimiento termina comiendo crudo eh, es muy difícil sí descargar por un lado es muy difícil cuando vos tenés que tomar todas las decisiones, porque una cosa es, bueno, yo voy a laburar en relación de dependencia, yo sé que acá estoy de 9 a 6 de la tarde y que hago lo que me tengan que decir, pero cuando vos tenés que eh, mover para que las cosas pasen y, y e ir tomando decisiones como, che, hoy quiero hacer un podcast, hoy quiero, no sé, entrevistar a tal persona que me tengo que ir a... Son todas decisiones que vos tenés que ir armando, vos tenés que ir armando tu día, tu estructura, tu todo. Eh, si vos no tenés algo como para descargar, un, para mí, esto te estoy hablando de opinión personal, un método de descarga es muy difícil y, y, y probablemente termines colapsando y digas ah, che, yo extraño que me digan que tengo que hacer extraño esta relación de dependencia que me lleven como che, hace esto hace lo otro sin desmerecerlo está buenísimo la relación sí, de sí, dependencia sí, sí. y laburé mucho tiempo la relación de dependencia pero digo eh, creo que es importante tener un espacio deportivo sobre todo para que desgastar el cuerpo para, para tener las pilas necesarias digamos como para activar tu emprendimiento por las tuyas. Vos sí. encontrás esos espacios, tipo, siendo un profesor de educación física, en, encontrás espacios como para vos irte de tu proyecto y relajar y, y volver a, no sé, a hacer pie, digamos. Yo eh, juego al fútbol como deporte, eh, hobby. Eh, los momentos donde juego al fútbol y tengo un partido, me voy de todo. Vuelvo y soy un tipo nuevo. De hecho, bueno, muy, muy actual, pero tuve una pubalgia, hace cuatro meses tuve una pubalgia, y el viernes pasado, fue mi primer partido después de cuatro meses, salí renovado. Casi te rompés de nuevo de la manija no, que No, no, no, pero más allá de eso, digo, <risa> claro. salí con las ideas muy aclaradas. Es, eh, es mi terapia, la actividad física es mi terapia siempre. Es mi forma de descargar toda la, la energía negativa o, o el estrés, va ahí, eh, Así que sí, sí mi, mi terapia es esa, es jugar al fútbol, jugar al pádel, jugar al, jugar al tenis, eh, el deporte en general lo, lo uso como mi terapia. Esa descarga me, me cambia todo. Vos te formaste, Kevin, como, como eh, profesor de educación física, en, estudiaste en alguna facultad, o sea, si alguien quiere eh, ser profesor de educación física, ¿qué tiene que hacer, digamos? Primero, tener bastante vocación para lo que se viene. Ok. Eh, creo que es una profesión como muchas otras, como medicina, psicología creo también, que tiene mucho de, de saber a lo que vas a ir, que, que es estar con gente todo el tiempo. A lo que voy con esto es que no vas a estar atrás de una computadora en tu trabajo y, y es importante saber que lo que se te viene es estar con gente y, y escuchar problemas e intentar sociabilizar todo el tiempo, que me parece un punto bastante, bastante importante. Segundo, yo estoy en el. Romero Bres, en el ISEF número uno. Es una facultad que está ahí cerquita del CENAR. Eh, la carrera que yo estudié es eh, profesor superior de educación física. ¿Cuántos años? Cinco años. Ah, la gente medio que la subestima también, ¿no? Que dicen, ah, sí, voy a ser profesor de educación física, estudio un año y. Y más antes. Y son creo. cinco. <risas> yo cuando tomé la decisión de estudiar educación física. hice se miraba un poco de reojo la idea más que nada con mis amigos o mis amigas que todos estudiaba, no sé, ingeniería, derecho y... Te veían como el pajero por ahí. Claro, y, y me daba un poco de fiaca. La, la verdad que sí, porque también es muy fácil desprestigiar algo, primero sin conocerlo, y después vos podés ser ingeniero agroindustrial, de lo que quieras, y si te quedas mirando tele, es lo mismo. Sí, sí, sí. A lo que sí. hoy no, no te define quién sos, lo que estudiaste nunca, como tampoco te define de lo que trabajás, pero creo como que en esta sociedad tan... Eh, meritocrática y exitista, define mucho lo que estudiás en apenas arrancás a los 18 años, que aparte sí, no madre. sabés ni cómo te llamás. Eh, bueno, de hecho yo estudié dos semanas de recursos humanos. <risa> porque... <risa> bueno, pero cagate de risa, para mí tu, tu profesión <risa> tiene muchos recursos humanos también. Estudié dos semanas. Y esa semanas... parte vos la haces perfecto. Vos, no sé si hablábamos con un amigo que también hace en Trek, eh, que le mandamos un saludo a Tai. Uf, saludo <risa> a Tai. Eh... Pero nosotros... Nos fue, fue padre también. Fue padre, padre, sí, tercera vez. Pero nos quedamos de risa que decíamos, loco, vos decís que Kevin, siempre decíamos, tiene como una agenda, le tengo que escribir a este, o, le, o lo tiene en la cabeza. Porque a nosotros nos impresiona que faltás dos veces y eh, mensajito de Kevin, che, no viniste la semana que viene con toda. este Y eso es un laburo bastante de recursos humanos que creo que... que Puede ser, eh, sí. Lo tenés, creo que te sale más natural, para mí eh, no hay agenda. No Sa hay agenda, Saco eh? el mito, no hay agenda. Me esa, me parece. Sí. Eh... ¿Seguimos? Sí, sí, ah. sí, sí. No hay agenda, saco el mito, no sé por qué sale. De la nada me acuerdo de que alguien tenía que venir a este horario y le mando el mensaje. Claro. Va así. Eh... No sé, no se me pregunte por qué, pero sale. Si les molesta, bueno, eh. A unos les molesta, a otros no, eh. ojo, pero. Perfecto. Este. Sentís que tuviste algún fracaso caso también es relativo así como el éxito eh. sí. pero bueno sentís que hubo algo que, que haya dicho che qué difícil está este, la pandemia Hablá un poco de la pandemia eh, primero que me acuerdo hasta el 20 hasta el 20 no 18 de marzo seguíamos dando clase habíamos arrancado hace una semana a la hora de las 7 de la mañana primera vez que dábamos clase a la mañana y a la semana una pandemia así que fue un bajón te una pregunta, sí. un paréntesis y ahora seguís con todo de la pandemia. ¿Vos de, eh, dependés de Entrec para comer, para vivir, para pagar tu ¿O tenés aparte, eh, vivías con tus viejos, no sé? ¿Ubicás la pregunta? Sí. Digo, si te, te agarraba la pandemia en el medio siendo un profesor que tiene que mantener una familia, tenía un quilombo, ¿entendés? Eh, Mi pregunta es, ¿vos cómo estabas en la pandemia parado cuando, el 18 de, de sí. marzo? Eh, ahí vivía con mis viejos primero y trabajaba en el colegio. ok yo todo 2019 trabajé en el colegio y en Entrec al mismo tiempo, terminaba uno y arrancaba otro eh, y cuando arrancó la pandemia, bueno, vivía con mis viejos, cortamos del 15, no, del 20 de marzo a abril cortamos, no hicimos nada y ahí un amigo me dijo, che, ¿por qué no arrancás con clase de Zoom? me pareció un embole, un embole, venía haciendo videos de rutinas para mandarles por el grupo y la verdad que estábamos todos tan al pedo que dije, dale, vamos, con las clases de Zoom. Y me acuerdo, arrancamos siendo 6, 7, terminamos siendo, algunos los sábados hacíamos talleres, talleres de zona media, talleres de cardio, y se sumaba gente que no era de grupo, eran gratuitos, los publicábamos por Instagram y se sumaba gente de todos lados. Eh, y terminamos siendo una buena banda de 20 personas, hubo gente que no conocí en persona, que es de Entre Ríos, de Salta... Eh, ¿Hasta cuánto llegó? Viste que a mí me importa mucho ese número, claro. ¿Hasta cuántos alumnos llegaste a tener o llegaron a descargar tus clases vía, vía Zoom? Y, si te miento te digo. Eh, Nada, pero no me acuerdo. ¿Pero mucha gente? haremos sido 60 wow, en la época de Zoom. Numerazo. Un buen número, pero... Para, aclaremos también que Zoom no es lo que soy, que ya se conocen muchas más herramientas. Estábamos todos aprendiendo a usar en la pandemia también. Hablar, o sea, yo quiero que vos tampoco recanché lo subiste, ah, lo subo a Zoom. Y yo me acuerdo... Me tuviste compré, una curva de aprendizaje vos también, ¿me imagino. Me compré una computadora un mes antes de casualidad. Si ah. no, no tenía computadora para, sí, sí, sí. para dar las clases. Eh, fue muy difícil entre pandemia y vuelta a la presencialidad. Primero por el miedo de la gente y segundo porque dábamos Zoom y presencial al mismo tiempo. Teoría y eso era cerrar la pantalla y ver gente en persona era dificilísimo. Eh, mismo para cómo diagramar la clase, que por Zoom la teníamos ahí arriba para, para copiarla toda. Sí, sí, sí. Y de nada, irte a la clase, poner los materiales, eh, o no sé, decías, bueno, ya pónganse la zapatilla y la tenés puesta, boludo. Tipo, eh, ca <risa> cambia la, el chip, la, la, no. la, la. pero bueno, eh, la pandemia bueno fue, fue áspera, pero... Mantuvimos alumnos, estuvo bastante bien. Qué bien, qué bien, espectacular. Che, espectacular. Este, ¿Qué planes para 2023? O sea, tienen ¿sos de, de con planes de expansión, digamos, de tener esas ideas locas? ¿O estás bien eh, en tu metro cuadrado, digamos? Eh, el capital. metro cuadrado está quedando corto. Está quedando corto. Ahora. ¿no? Eh, che, boludo, yo fui ayer, no, ¿cuándo fui? El Lunes a entrenar, eh, yo siempre soy un pibe que no le encanta a la gente, sobre todo cuando hay que hacer actividad, viste que tiene no que estar cerquita, ¿eh? entonces cuando fútbol está tranca, me voy para fútbol, ¿sabías que hago esa? <risa> sí, okay. Y cuando está tranca el otro, de repente somos en fútbol 30 personas, digo, che, yo me voy a hacer funcional, o sea, primero, <risa> sí, te juro, pero el otro día me impresionó, el, el, lunes, el lunes, y ya no hace tanto calor tampoco. Eh, el lunes hicimos una linda banda éramos bastantes en la entrada en calor pero después se dividió eh, planes para el 2023 principalmente mejorar todo lo que hay en Recoleta completo, es decir siendo tres profesores por hora y a veces cuatro cuando está Nico en fútbol también la idea es que podamos sumar más gente dentro de esa hora eh, vos decías el otro día lo de 60 siendo 60 es un profesor cada 20 personas. Ah, ok. O sí, sea, se hiciste esa cuenta más o menos. La cuenta es más o menos esa y yo creo que 60 en cuanto a materiales, espacio y calidad y no perder la calidad de trabajo lo podemos llevar a cabo perfecto. Así que el objetivo es dentro de este año mejorar a fondo eh, Recoleta, poder sumar gente, que se sume gente nueva eh, y dentro de la hora de trabajo, de última, sumaremos profesores. 2024. Sería el objetivo empezar a retomar la idea de sumar otra plaza, Bien. retomar Belgrano, que, que por motivos personales de la profesora que daba no, no siguió, eh, intentar sumarnos en otras plazas, pero por ahora recoleta y mejorar la calidad del trabajo. Siempre, toda la gente que viene, lo primero que se le pregunta es nombre, apellido, apodo, para ver cómo, cómo le gusta que le digan, si viene haciendo actividad física y si tiene alguna lesión. Hay veces que es Felipe Díaz Armas, no y no, y listo, y arrancan. Hay no. veces que tengo escoliosis, operación de rodilla, muñeca, bueno, todo eso... ¿Vos fuiste Juanse que tenés rodilla. Mirá, ahí la tenés. Bueno, si pasa eso, primero se la saca un costado y dice, bueno, decime bien qué tenés, qué no podés. Y en base a eso, apenas termino, le digo a los profes, bueno, tal cosa no puede... Eh, Tengamos en cuenta esto o miremos más eh, cada, cada situación puntual. Eh, hay mucha gente que tiene un montón de lesiones sí, de base vale. y más con laburo de home office cervicales y sí, ¿no? escoliosis, entra como piña. El, gran, no sé quiero decir, pero el gran, gran sueño es en algún momento poder lograr que entre que esté en un espacio cerrado. Y en un espacio abierto. ¿Te gustaría tener tu gimnasio, digamos? Sí, pero no, espacio. no como que el gimnasio reemplace al espacio abierto. Creo que estaría bueno por. Que convivan. Que convivan los dos. Sí. Primero por el clima, como hablábamos antes, tener un espacio que quede cerca o, o que la gente pueda usar en el día que, que llueva. frío o lo que sea. Que pueda elegir. Bueno, voy al aire libre o voy a. voy al gimnasio. Y el otro sueño, que lo veo un poco más cercano, es empezar a hacer actividades, salidas recreativas con el, con el grupo en general. ¿Cómo sería una, por ejemplo? Un viaje a algún lado, Tandil, eh, Chapadmalal, eh, no sé, justo por Puchito, pero le mandamos un saludo a Puchito también. Eh, no Salidas recreativas con el grupo, primero para unir al grupo y después con algún fin deportivo en sí mismo. Puede ser una carrera... Eh, una salida recreativa en general, no sé, canotaje o lo que sea. Eh, y son como los dos objetivos, uno más a largo plazo, uno más a corto plazo, pero oh. sueños así que, que aparecen. Bueno, Kevin, mil mil gracias por venir. Posta este, no sé, Nada, me encanta que haya sido el primero. Fue la, Kevin fue la entrevista más vista del canal en Instagram, por pero no, posta. me encanta que hayas podido venir eh, Nada, en Emprendarte te admiramos mucho como emprendedor No solamente como profe de educación física Pues creemos que sos un gran emprendedor eh, Digo, ¿eh? acá estamos viendo Tenés tu merchandising, tu cuenta de Instagram Un montón de alumnos En los que repercute Tu trabajo, digamos, de manera directa Y nada eh, Lo mejor para este 2023 Y bueno, Seguirá lo que necesites entrenando. Y obvio, seguir entrenando <risa> <risa> lo que necesites acá también, contá con nosotros para lo que haga. Ah, ¿Vale? Ay, papá, muchas gracias. Bueno, loco, mil gracias. Esto fue Café Emprender.